Conoce las 10 frutas más ricas en ácido fólico para un embarazo saludable. El ácido fólico es una vitamina esencial para el desarrollo del feto y la salud de la madre durante el embarazo. Es una vitamina B soluble en agua que se encuentra en muchos alimentos, especialmente en frutas y verduras, y se puede obtener a través de suplementos dietéticos. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, hablaremos sobre las 10 frutas más ricas en ácido fólico para un embarazo saludable. Sabemos que llevar una dieta adecuada durante el embarazo es fundamental para la salud de la madre y el feto, y una forma de hacerlo es a través de alimentos ricos en nutrientes como el ácido fólico. ¿Y qué mejor manera de obtenerlo que a través de frutas deliciosas y nutritivas? Asimismo discutiremos qué es el ácido fólico, por qué es importante durante el embarazo y cuánto ácido fólico se debe consumir durante el embarazo. También proporcionaremos una lista de alimentos ricos en ácido fólico, en particular, las 10 frutas más ricas en ácido fólico para una gestación saludable, junto con sus beneficios y precauciones al consumirlas. Por último, discutiremos cómo incorporar frutas ricas en ácido fólico en la dieta diaria, la importancia de una dieta equilibrada durante el embarazo y cómo planificar comidas saludables y nutritivas. ¿Qué es el ácido fólico y por qué es importante durante el embarazo? El ácido fólico, también conocido como folato, es una vitamina B soluble en agua que se encuentra en muchos alimentos. Es importante para el crecimiento y la reproducción celular y ayuda a producir y mantener nuevas células. Durante el embarazo, el ácido fólico es esencial para el desarrollo del tubo neural del feto, que se convierte en el cerebro y la médula espinal. Además, también puede prevenir defectos congénitos graves del cerebro y la médula espinal, como la espina bífida. ¿Cuánto ácido fólico se debe consumir durante el embarazo? Se recomienda que las mujeres embarazadas consuman al menos 600 microgramos de ácido fólico al día. Además, se necesita más ácido fólico durante el embarazo debido al aumento en la producción de células sanguíneas y al crecimiento del feto. Es importante comenzar a tomar suplementos de ácido fólico al menos un mes antes de la concepción y continuar durante el embarazo para asegurar que se alcancen los niveles adecuados. ALIMENTOS RICOS EN ÁCIDO FÓLICO Los alimentos ricos en ácido fólico incluyen frutas y verduras, especialmente las de hojas verdes como espinacas, acelgas, brócoli y espárragos. Además, los frijoles, guisantes y lentejas son excelentes fuentes de ácido fólico. Es importante obtener ácido fólico de los alimentos porque las vitaminas en los alimentos se absorben mejor que las que se encuentran en los suplementos. Las 10 frutas más ricas en ácido fólico para una gestación saludable. Las siguientes son las 10 frutas más ricas en ácido fólico. Aguacate, papaya, naranjas, fresas, kiwi, melón, piña, mango, plátanos y granada. Estas frutas también son ricas en vitaminas y minerales esenciales, antioxidantes y fibra, que son importantes para la salud general durante el embarazo. Aguacate. El aguacate es una fruta que se ha vuelto muy popular en todo el mundo debido a su delicioso sabor y textura cremosa. Además, es una excelente fuente de ácido fólico, lo que lo convierte en un alimento muy beneficioso para las mujeres embarazadas. Cantidad de ácido fólico en el aguacate. El aguacate es una de las frutas con mayor contenido de ácido fólico. En una porción de 100 gramos de aguacate, se puede encontrar alrededor de 81 microgramos de ácido fólico. Esto significa que comer solo la mitad de un aguacate por día proporcionaría una cantidad significativa de ácido fólico a la dieta diaria de una mujer embarazada. Otros nutrientes importantes del aguacate. Además del ácido fólico, el aguacate es una excelente fuente de grasas saludables, fibra y una amplia variedad de vitaminas y minerales. También contiene vitamina C, vitamina K, vitamina E, vitamina B6. Ácido pantoténico, ácido fólico, potasio, magnesio y ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada saludable para el corazón. Formas de consumir aguacate durante el embarazo. Hay muchas maneras deliciosas y saludables de incorporar el aguacate en la dieta de una mujer embarazada. Puede cortar el aguacate en cubos y agregarlo a una ensalada fresca, usarlo como un relleno para un sándwich o una tortilla, o incluso hacer un guacamole casero para usar como aderezo para vegetales frescos o para untar en pan integral tostado. Papaya La papaya es una fruta tropical con un sabor dulce y una textura suave y cremosa. Es rica en una amplia variedad de nutrientes y compuestos beneficiosos para la salud, incluyendo el ácido fólico. Cantidad de ácido fólico en la papaya. En una porción de 100 gramos de papaya, se puede encontrar alrededor de 37 microgramos de ácido fólico. Aunque no es tan alta en ácido fólico como algunas otras frutas, todavía es una fuente saludable y deliciosa de este importante nutriente para las mujeres embarazadas. Otros nutrientes importantes de la papaya. La papaya también es rica en vitamina C, vitamina A, potasio y fibra. Además, contiene enzimas digestivas y antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la digestión y la salud general. Precauciones al consumir papaya durante el embarazo Aunque la papaya es un alimento nutritivo y delicioso para las mujeres embarazadas, es importante tener en cuenta que hay ciertos tipos de papaya que deben evitarse durante el embarazo. Las variedades de papaya llamadas papaya hembra o papaya verde contienen una enzima llamada papaína que puede causar contracciones uterinas y provocar un aborto espontáneo. Por lo tanto, es importante asegurarse de que la papaya consumida durante el embarazo sea de la variedad papaya macho o papaya amarilla. Naranjas Las naranjas son una excelente fuente de ácido fólico, con alrededor de 40 microgramos en una naranja grande. Además, las naranjas son ricas en vitamina C, que es importante para la salud de la piel, los huesos y el sistema inmunológico. Las naranjas se pueden comer como refrigerio o como ingrediente en ensaladas de frutas y postres. Fresas. Las fresas son otra excelente fuente de ácido fólico, con alrededor de 40 microgramos en una taza de fresas. Además, las fresas son ricas en vitamina C, fibra y otros antioxidantes que ayudan a mantener el cuerpo saludable. Las fresas son excelentes para comer crudas o pueden ser agregadas a batidos y ensaladas de frutas. Kiwi. El kiwi es una excelente fuente de ácido fólico, con alrededor de 25 microgramos en un kiwi mediano. Además, los kiwis son ricos en vitamina C, vitamina K y potasio. El kiwi es delicioso cuando se come solo o como ingrediente en una ensalada de frutas. Melón. El melón es una excelente fuente de ácido fólico, con alrededor de 50 microgramos en una taza de melón en cubos. Además, el melón es rico en vitamina C, vitamina A y potasio. El melón se puede comer solo o como ingrediente en ensaladas de frutas y postres. Piña. La piña es una buena fuente de ácido fólico, con alrededor de 30 microgramos en una taza de piña en cubos. Además, la piña es rica en vitamina C, manganeso y bromelina, una enzima que puede ayudar en la digestión de proteínas. Las precauciones que deben tomarse al consumir piña durante el embarazo es que las mujeres deben evitar comerla en grandes cantidades debido a su contenido de bromelina, ya que puede causar contracciones uterinas. Mango El mango es una buena fuente de ácido fólico, con alrededor de 25 microgramos en una taza de mango en cubos. Además, el mango es rico en vitamina C, vitamina A y fibra. El mango es delicioso cuando se come solo o como ingrediente en ensaladas de frutas y batidos. Plátanos. Los plátanos son una excelente fuente de ácido fólico, ya que una porción de un plátano mediano contiene aproximadamente el 10% de la ingesta diaria recomendada de esta vitamina. El ácido fólico es esencial para el desarrollo fetal temprano y se recomienda que las mujeres embarazadas consuman cantidades adecuadas de esta vitamina para prevenir defectos congénitos del cerebro y la columna vertebral. Además del ácido fólico, los plátanos también son ricos en otros nutrientes importantes, como la vitamina C, la vitamina B6, la fibra y el potasio. La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno, que es importante para la salud de la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. La vitamina B6 es esencial para el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso fetal, y también ayuda a regular los niveles de hormonas en el cuerpo. Existen muchas formas de incorporar los plátanos en la dieta durante el embarazo. Los plátanos se pueden comer solos como una merienda rápida y fácil, o se pueden agregar abatidos y licuados para obtener una dosis extra de nutrientes. También se pueden utilizar en recetas de panes y pasteles saludables para el desayuno o la merienda una opción divertida y deliciosa es cortar los plátanos en rodajas y congelarlos para hacer un postre de helado de plátano fácil y saludable granada la granada es una fruta exótica originaria de asia pero que se cultiva en muchos países del mundo es conocida por su sabor dulce y su jugosa pulpa pero lo que tal vez no se sabe es que la granada es una excelente fuente de ácido fólico en este video hablaremos de la cantidad de ácido fólico en la granada otros nutrientes importantes que aporta las formas de consumirla durante el embarazo y otras precauciones al consumir frutas durante esta etapa de la vida cantidad de ácido fólico en la granada el ácido fólico es una vitamina del complejo b que juega un papel crucial en la formación del cerebro y la médula espinal del feto de hecho se recomienda que las mujeres embarazadas consuman al menos 600 microgramos de ácido fólico al día para prevenir defectos del tubo neural en el feto. La granada es una buena fuente de ácido fólico, con un contenido promedio de 70 microgramos por cada 100 gramos de fruta fresca. Si se consume una porción de 150 gramos de granada, se estaría aportando alrededor del 10% de la cantidad diaria recomendada de ácido fólico. Otros nutrientes importantes de la granada. Además del ácido fólico, la granada es una buena fuente de otros nutrientes esenciales para la salud, como la vitamina C, la vitamina K, el potasio y la fibra. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mientras que la vitamina K es importante para la coagulación de la sangre. El potasio, por su parte, es esencial para el mantenimiento de la salud cardiovascular y la regulación de la presión arterial. La fibra en la granada ayuda a mantener el tránsito intestinal regular, lo que puede prevenir el estreñimiento, un problema común durante el embarazo. Formas de consumir granada durante el embarazo La granada puede consumirse fresca o en jugo. Para disfrutar de sus beneficios durante el embarazo, se recomienda lavar bien la fruta antes de consumirla y pelarla para quitar las semillas. Las semillas pueden ser difíciles de masticar y digerir, pero algunas personas las utilizan como ingrediente en ensaladas o batidos. Otra opción es consumir el jugo de granada, que se puede encontrar en tiendas naturistas o preparar en casa. Se recomienda beber jugo de granada fresco y natural, en lugar de la versión procesada que a menudo contiene azúcares y conservantes añadidos. Precauciones al consumir frutas durante el embarazo. Aunque consumir frutas durante el embarazo es saludable, hay ciertas precauciones que se deben tener en cuenta para evitar posibles riesgos para la salud, como lavar y preparar adecuadamente las frutas. Es importante lavar bien las frutas antes de consumirlas, para evitar la ingesta de posibles bacterias o pesticidas. Se recomienda lavarlas bajo agua corriente y frotarlas suavemente con un cepillo de dientes de cerdas suaves. También se puede pelar las frutas antes de consumirlas. Frutas que deben evitarse durante el embarazo Durante el embarazo, es importante tener precaución al consumir ciertas frutas, ya que algunas pueden tener efectos negativos en la salud de la madre y el feto. Las frutas que se deben evitar durante el embarazo incluyen aquellas que están mal lavadas o que pueden estar contaminadas con bacterias, como la salmonella. Es importante lavar bien todas las frutas antes de consumirlas y evitar aquellas que tengan moho o estén demasiado maduras. Además, hay algunas frutas que contienen altas cantidades de pesticidas o sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para el feto. Las frutas que se deben evitar en este caso incluyen las fresas, las uvas, las manzanas y los melocotones. También se deben evitar los alimentos que contienen altas cantidades de mercurio, como el pez espada y el tiburón, ya que el mercurio puede ser tóxico para el feto y afectar su desarrollo. En general, es recomendable evitar las frutas que no están maduras, ya que pueden contener altas cantidades de solanina, una sustancia tóxica que se encuentra en las patatas y otras solanáceas. También es importante evitar las frutas enlatadas o en conserva, ya que a menudo contienen altas cantidades de azúcar y conservantes que pueden ser perjudiciales para la salud. En cambio, es mejor optar por frutas frescas y orgánicas siempre que sea posible. Cantidad adecuada de frutas a consumir durante el embarazo. Durante el embarazo, es recomendable consumir al menos dos porciones de frutas al día. Esto se debe a que las frutas son ricas en vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del feto. Además, las frutas son una excelente fuente de ácido fólico, un nutriente crítico para la formación del tubo neural del feto. La deficiencia de ácido fólico puede causar defectos de nacimiento en el feto, como la espina bífida. Otras fuentes de ácido fólico durante el embarazo Aparte de las frutas, hay otras fuentes de ácido fólico que pueden ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales durante el embarazo. Los alimentos fortificados con ácido fólico, como los cereales y el pan, son una opción conveniente y fácil de encontrar. Los suplementos de ácido fólico también son una opción popular, especialmente para mujeres que no pueden obtener suficiente ácido fólico de su dieta. ALIMENTOS FORTIFICADOS CON ÁCIDO FÓLICO Los alimentos fortificados con ácido fólico son aquellos a los que se les ha añadido ácido fólico en su proceso de producción. Estos alimentos son una buena fuente de ácido fólico y pueden ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales durante el embarazo. Los cereales fortificados con ácido fólico son una opción popular y fácil de encontrar en la mayoría de los supermercados. SUPLEMENTOS DE ÁCIDO FÓLICO PARA MUJERES EMBARAZADAS los suplementos de ácido fólico son una opción popular para las mujeres embarazadas que no pueden obtener suficiente ácido fólico de su dieta. Es importante hablar con su médico antes de tomar cualquier suplemento de ácido fólico. Tomar demasiado ácido fólico puede enmascarar una deficiencia de vitamina B12 y puede causar problemas de salud a largo plazo. Precauciones al tomar suplementos de ácido fólico Es importante tomar precauciones al tomar suplementos de ácido fólico durante el embarazo. No tome más de la dosis recomendada de ácido fólico, ya que esto puede causar problemas de salud a largo plazo. Además, evite tomar suplementos de ácido fólico sin consultar primero a su médico. Beneficios adicionales de consumir frutas durante el embarazo. Las frutas no solo son una excelente fuente de ácido fólico, sino que también tienen otros beneficios para la salud durante el embarazo. Las frutas son ricas en fibra, lo que puede ayudar a prevenir el estreñimiento y otras complicaciones gastrointestinales durante el embarazo. Además, las frutas son ricas en fibra, un nutriente esencial que puede ayudar a prevenir el estreñimiento y reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes y enfermedades del corazón. Durante el embarazo, la fibra es particularmente importante, ya que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y prevenir la hipertensión, que pueden ser factores de riesgo para complicaciones en el embarazo. Asimismo, las frutas también son una buena fuente de otros nutrientes importantes como la vitamina C, que es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos, y también ayuda en la absorción de hierro en el cuerpo. La vitamina A, por otro lado, es importante para el desarrollo de la visión y el sistema inmunológico. Y la vitamina E, un antioxidante poderoso, puede ayudar a proteger a la madre y al bebé de los efectos negativos de los radicales libres otro nutriente importante que se encuentra en las frutas es el potasio durante el embarazo el cuerpo necesita más potasio para mantener un equilibrio adecuado de líquidos y electrolitos lo que ayuda a prevenir la hinchazón y la retención de líquidos el potasio también ayuda a mantener la función adecuada de los músculos y el corazón lo que es especialmente importante durante el embarazo por lo tanto es esencial que las mujeres embarazadas consuman una cantidad adecuada de frutas para obtener todos estos nutrientes vitales para la salud del feto y la madre. Sin embargo, es importante recordar que no todas las frutas son iguales en cuanto a contenido de nutrientes. Es por eso que se recomienda incluir una variedad de frutas en la dieta durante el embarazo para obtener una amplia gama de nutrientes. Consejos para incorporar frutas ricas en ácido fólico en la dieta durante el embarazo. El ácido fólico es un nutriente esencial durante el embarazo, ya que ayuda a prevenir defectos del tubo neural en el feto. Las frutas ricas en ácido fólico, como los cítricos, las fresas, las frambuesas y las uvas, son una excelente fuente de este nutriente vital. Para incorporar estas frutas en su dieta diaria, pruebe algunas de estas ideas. Agregue frutas a su yogur o avena para el desayuno. Lleve una bolsa de frutas en su bolso para un refrigerio saludable durante el día. Prepare un batido de frutas para un postre delicioso y nutritivo. Planificación de comidas saludables durante el embarazo. Una dieta saludable durante el embarazo debe incluir una variedad de alimentos nutritivos y equilibrados. Asegúrese de incluir alimentos ricos en proteínas, como carnes magras, pescado, huevos y frijoles, y también alimentos ricos en calcio, como productos lácteos, hojas verdes y tofu. Además, intente incorporar alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, lentejas y espinacas. Ideas para refrigerios saludables y nutritivos. Los refrigerios pueden ser una parte importante de una dieta saludable durante el embarazo, pero es importante elegir opciones nutritivas que no agreguen calorías innecesarias. Algunas ideas para refrigerios saludables incluyen palitos de zanahoria y james, yogur con frutas frescas, nueces mezcladas y frutas secas, Galletas de avena caseras La importancia de llevar una dieta equilibrada durante el embarazo Una dieta equilibrada es esencial para garantizar un embarazo saludable. Una dieta deficiente en nutrientes puede aumentar el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y complicaciones durante el parto. Asegúrese de incluir una variedad de alimentos nutritivos en su dieta diaria y evitar alimentos altos en grasas y azúcares añadidos. Otros nutrientes importantes durante el embarazo Además del ácido fólico, hay otros nutrientes importantes que deben incluirse en una dieta saludable durante el embarazo. Estos nutrientes incluyen hierro, calcio, proteínas, vitamina D y omega 3. Asegúrese de hablar con su médico sobre cómo obtener suficiente de estos nutrientes esenciales durante el embarazo. Evitar alimentos no saludables durante el embarazo. Durante el embarazo, es importante evitar ciertos alimentos que pueden ser dañinos para el feto. Estos alimentos incluyen pescado de agua alta en mercurio, como el tiburón, el pez espada y el atún grande, carnes crudas o mal cocidas, quesos blandos no pasteurizados, alimentos procesados y altos en grasas y azúcares añadidos, bebidas alcohólicas y cafeína en exceso. Llevar una dieta saludable durante el embarazo es esencial para el bienestar de la madre y el feto. Incorporar frutas ricas en ácido fólico, Planificar comidas saludables y nutritivas, elegir refrigerios saludables y evitar alimentos no saludables son todas estrategias importantes para garantizar una gestación saludable. No olvide hablar con su médico sobre cualquier preocupación específica de nutrición durante el embarazo y siga estas recomendaciones para tener una experiencia de embarazo saludable y satisfactoria. Espero que les haya gustado este video sobre las 10 frutas más ricas en ácido fólico para un embarazo saludable. Recuerden que llevar una dieta saludable durante el embarazo es esencial para el bienestar de la madre y el feto, y estas frutas son una excelente opción para incorporar ácido fólico y otros nutrientes importantes en su dieta diaria. Si les gustó este video, denle me gusta y suscríbanse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.